Bueno, hoy vamos a grabar el tag de Andalucía Porque hoy es 28 de febrero ¿Y claro. qué es el día 28 de febrero? El día Andalucía Vale, No me troles, ¿eh? voy a ser lo más andaluz posible <risa> Vale hey, Yo soy Jairo Fernández Quindós Y en el vídeo de hoy estoy acompañado por... Por Majo ¿Qué pasa? <risa> ¡Qué entusiasmo tiene! Y eso que hoy es un día festivo Porque hoy es... 28 de febrero, y todos los 28 de febrero es el día, el día nacional ¿no? de Andalucía, o cómo podemos decirlo. ¿El día de es el día de Andalucía, es un día festivo donde se celebra la creación de la comunidad andaluza. Así que vamos a hacer un pequeño tag de varias preguntas y iremos contestando las de una en una, ¿vale? Vamos allá. La primera pregunta es, ¿de qué parte de Andalucía eres? Bueno, contesta tú y luego contesto yo. Yo de Almería. Y yo soy, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Carracedelo que está en Castilla y León, eh, pertenece a la quinta, bueno, pertenece a Castilla y León, es la quinta provincia gallega, y dentro de poco creo que podemos ser la novena provincia andaluza. Entonces, bueno, a ver, soy berciano, soy castellano-leonés, con tendencia un poco gallega, pero también soy andaluz, porque soy hijo político de Andalucía. Toma sí, ya. está aquí en para... Vamos la Di tres expresiones típicas de Almería. O sea, tienes que decir tú. O Se han venido aquí. Y... Ah, vale. Bueno, Oye, vale. Una expresión de mis favoritas es la expresión de cucha, que es que yo cuando llegué aquí, pues, cuando me decían cucha, yo que... qué, qué tengo que escuchar. Dime, dime, tal. Porque yo pensaba que cucha venía de escucha, pero no. Cucha en Almería es mira, como. ¡Cucha, que tía tucha, viene tucha, por ahí! ¡Cucha, que tía! ¡Cucha, que tía! O sea, pues, eso es una expresión muy típica de media. Luego, otra, que también me hace mucha gracia, la de Saecio, que es Saecia. Que realmente es, es como decir socio, pero se dice Saecio. Sí, aquí se escribe Saecia. Saecea, en vez de como una O, sería una Es como una O para abajo. No, sería eso una ocio. No, yo creo que es como una O, es saecea, saecea, Y luego, ¿qué otra expresión más puedo decir así almeriense que me encanta? He dicho, cuchi yo soy socio. Eso que es lo que es. Eso también, esa es la típica de, de, de, de bienestar. Eso, eso que es, eso que es lo que es. Eso que es. Eso que lo que es, eso que cojones es, o eso que llevas es? ahí que es, pues eso que lo que es, eso que lo que es, que además que dice más es que eso que lo que eh, es, claro. pero bueno, en Almería es verdad que es de las provincias de Andalucía donde solo se puede hablar con vocales, ¿eh? y, y, y es así, es así, es así, somos cerraíos. Esta pregunta me encanta, comida típica de Almería. ¿Qué comida típica hay en Almería? Bueno, Almería o Andalucía, porque Andalucía... Bueno, vale, pero yo, como estamos en Almería... Bueno, Andalucía, yo creo... ¿os sabéis? El Salmorejo... Pero en Almería, la comida típica, yo creo que es... El trigo es una de las comidas típicas. El trigo. Los gurullos, también es algo típico. La, bueno, Las la gachas. La, eh, las migas, cuando llueve. La las pero migas. Las migas no son las migas comunes. Porque no se hacen con la harina... Bueno, es o sea, como con sémola, ¿no? ¿O cómo se hace? ¿Cómo? Eh, con trigo, ¿no? Yo creo que como no. No, no es que a mí no me gustan las migas, entonces no tengo ni idea. De todas maneras, eh, si eres almedía y si no te gustan las migas, tampoco tienes problema, porque como solo se comen cuando llueve y aquí en almedía, esto es un desierto, llueve dos o tres veces al año. Bueno, no, pero, no veis el sol que entra, pero no Esas dos o tres veces de lluvia es cuando se preparan migas, que es un plato muy típico a que le tiran... Eh, morcilla, de tiran chorizo, de tiran sardina tira... bueno, no todo mezclado, depende los, los boquerones, pimientos boquerones, fritos, con, los granal, con granada, con he probado yo granada con uva con, también con la uva se le tira de todo y luego tenemos el trigo, que os lo he dicho anteriormente que el trigo yo solo lo he comido aquí en Almería que es un plato exquisito, que es trigo es de, de cuchara es trigo, de es de como exiguto. un cocido de trigo y está sí, buenísimo es cocido y le echan trigo con morcilla, patata vamos ahí, hace una peluda de Sí, y los gurullos, bueno, los gurullos nos hacen de perdir. De conejo, con, bueno, de pollo, de, de costilla. De todo lo que quiera. Que en Almería se come muy bien. El tabernero también, qué rico está. Eh, ah, y el ajo blanco. Y el ajo blanco. Cuidado. Hemos dicho cinco. Así que si queréis venir a Almería, hambre no vais a pasar, ya os lo digo yo. A ver, ¿qué recomendarías de Andalucía sería la siguiente pregunta? Todo. Hombre, yo, de yo me voy a recomendar Mira, cosas de Almería. A ver, de Andalucía en general, porque pues, hace mejor tiempo que de España, pero por arriba. Eso no ya por empezar. <risa> no quiero decir, no. Pues luego la comida. Yo recomendaría las playas de Almería. Yo de a a vez, ver, si me centro al en Almería, Almería, recomendaría la Alcazaba, la Alcazaba. Las playas. La Alcazaba, que es muy bonita y todo el mundo se centra que en Andalucía el alambre es lo más precioso o la mezquita de Córdoba. En Almería Ay, hay una alcazaba muy chula pues también. Son bonitas, lo que pasa es que nosotros pues, nos distinguimos por las playas. Las playas, la comida, la gente. Yo recomendaría esas cosas de Almería. Y de Andalucía en general. Sí, a ver, es que yo creo que el concepto siempre es el oleole ole. Y tenemos más cosas ¿Tres cosas que debes saber de Andalucía? No venir en agosto, <risa> no vengáis A Sevilla menos, porque os a derretir Bueno, <risa> directamente. el calor y el sol, aquí es una tierra de sol y calor, y mucho calor, y mucho calor Sí, ¿Qué más más pegajoso, aquí en Almería es pegajoso ¿Qué más cosas debe saber la gente de Andalucía? Que la gente suele ser bastante, por lo general Suele ser bastante sociable Suele ser bastante amable Nos hacemos amigos rápido Sí, eso sí que es verdad que es un tópico Y al final colega de toda la vida Eso sí que es un tópico a veces que no gusta Pero sí que un poco, sí que es gente muy sociable No es como en mi tierra que Bueno, en mi tierra sí son sociales, Pero para el norte sí que somos más cerrados Pero es concepto que tenemos ¿Qué más? Otra cosilla sí que debe saber la gente de Andalucía mm. Que se trabaja mucho aunque la ah, gente piense que no, pero se trabaja mucho. Otro tópico que hay que desmontar, pero bueno, en fin, eso iremos a otra pregunta más. ¿Qué más? Que tiene muy buenas playas, que tiene muy buena gastronomía. Y que que es, tenemos tanto un playa como montaña, que en los pueblos de la montaña están muy bonitos también. Y que es una comunidad muy rica que tienes que visitar. Sí, sí. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te ofende que dice la gente de Andalucía desde fuera? ¿Qué es lo que más te ofende? Yo a mí... Que somos unos pagos. Yo, a ver, yo soy de fuera. Estamos todos de siesta. Yo soy de fuera. Vamos a ver. <risa> vamos a ver. Yo soy de fuera. Y vine aquí. Y yo os digo que aquí me he hinchado a trabajar. Sí que es verdad que es un sitio que yo, mi sector, que es el, el campo, se trabaja mucho y es un sector donde se trabaja, pero... que, pero... que no tenemos jornada de ocho atrás todo el mundo. No, es que... <risa> es que... vamos a ver. Voy a contar una anécdota que nos pasó con mi prima cuando nos vino a visitar. Que ah. deja a mi prima que aquí en la escuela... Daban clases de palmas y de siesta porque, Y porque se lo yo, creyó Porque yo un día aplaudí por algo Le dije, va, no, no sé qué Pero claro, suenó fuerte claro, Aquí no aplauden, aquí hacen palmas cuando aplauden Que es diferente aplaudir que claro, hacer palmas Pues no bueno, pues mi prima se pensaba que... que Le dijo este de broma Que nosotros en la escuela teníamos una asignatura Que se aprendía a dar palmas y otra de dormir la siesta sí. Y se lo creyó, ¿por qué? Porque la gente viene a Andalucía con unos tópicos que no son reales Aquí, se duerme la siesta Los fines de semana, que es cuando no, no trabajas Pero cuando trabajas no hay Un Vamos, parón eh. en el trabajo de medio para dormir la mira, siesta mis cuñados piensan lo mismo es que esta historia de siesta ¿Quién va a salir? A las 3 de la tarde Pero no está la gente de siesta, está la gente trabajando Sí, pero por ejemplo en verano ¿Quién va a salir a las 3 de la tarde? afuera ah, si te mueres de calado, pues de 4 a 6 por lo menos la siesta. No, man, ¿qué dices? ya, que, que Es un tópico. No digas tú de 4 a 6. Tú que eres una gandula, pero el resto de Andalucía no duerme la siesta. Tú duermes el... la siesta el fin de semana. No, pues hasta el fin de semana. Pero el trabajo no estás durmiendo el fin de Pero estoy hablando del fin de semana. Si no fueras de Andalucía, ¿de qué sitio serías? Bueno, yo que no soy de Andalucía, de ningún... pero. ¿Cómo que? <risa> <risa> eh... De Mallorca. <risa> <¿Qué arma gemela? risa> a ver, yo tengo la suerte de no ser Andalucía y estar aquí, entonces yo esa pregunta no me caería, pero no me quería en el examen, pero sí que es cierto que, hombre, yo, yo que me voy a morir energía. aquí, yo me voy a morir aquí, porque yo me vengo de Andalucía y me encanta, yo estoy enamorado de Almería y ya os digo que me voy a morir aquí, no sé cuándo, igual dentro de 15 años o de vale, No lo sé, pero yo a mí Me quedo aquí ya, yo lo siento mucho Pero para, yo ma... creo que algo para sí, ir a... Y mira que el viernes y... es bonito también Pero para ir ahí... sí, y volver sí. Para ir y volver <risa> Para sí. ir y volver, no, para ir Estar unos días y volver Una semana, <risa> dos semanas En no. fin, bueno que, que os dejo aquí Vamos a dejar que las preguntas, ¿no? Ah, se me ha decir Que se me ocurrió ahora eh... Otro tópico de fuera ¿Qué tópico? Que todo el mundo sabemos no, bailar sevillana y ole ole Tú sí sabes Yo sí sé, pero mi hermana no tiene ni puta idea <risa> que, me decir, no, que, que no es que todo el mundo se sabe bailar Sí, <risa> que aquí no todo es oleole. Ole, ¿no? No, no, que todo el mundo no sabe bailar el ole, ole. Y algo arrítmico o lo que sea Arrítmico hay en todos lados Estás fea de ello, ¿qué sí? ¿Eh? ¿Qué? Estás fea de que hay gente arrítmica en todos sitios <risa> En fin, esto es lo que hay bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. He de decir que ya tengo más de 500 suscriptores. Es decir, Cuidado. el siguiente vídeo que haga, porque lo estoy preparando, el siguiente vídeo que haga será el del sorteo, ¿vale? Haré un sorteo, dejaré un mes ahí... Para que la gente pueda participar, no te rías, que voy a llegar a más. Ya tengo 504 suscriptores, voy a llegar a más. Seguro que voy a llegar a más. Bueno, haré el vídeo, que quiero dar una sorpresa en ese... Quiero que el concurso sea internacional, por lo tanto, a la gente que sea de fuera quiero sortear una tarjetilla de Google Play son las y empresas, algo. Ya, bicho. No, pero para que la gente no sepa. No pasa nada. Y bueno, y como es costumbre en todos mis vídeos, decidos de que, bueno... Este tab quiero recomendar un canal Que es animales y mascotas del mundo Creo que es Mascotas de animales por el mundo o algo así Bueno, es un chico lo voy a dejar por aquí? Lo voy a dejar por aquí no, Es un chico no, no, de Almería, de Legido Que creo que este tab le puede venir bien para su canal Así que, ¿qué iba a decir nada, ¿no? Que si les ha gustado el vídeo Darle no. el like, comentar Comentar, a ver lo que nos sorprende Suscribiros para el... Para, para... que tengan más suscriptores y que puedan participar en el sorteo, si no podrán participar, sí. y hasta aquí el vídeo de hoy, así que, hasta luego, chiquillos. ¡Ele! ¡Ole!